¿Cómo subimos una tarea en el aula virtual? Una vez que estamos dentro del aula de la asignatura, buscamos la tarea que tenemos que realizar. Recuerden que todas las tareas se reconocen por este icono de una mano con un ojito. Hacemos clic en el nombre de la misma, se nos abren las consignas. Nosotros les recomendamos que puedan seleccionarlas, copiarlas con el botón derecho del mouse y desarrollarlas en algún procesador de texto. En este caso utilizamos el Word las consignas y luego comenzamos a responder. Una vez que han finalizado con todo el desarrollo de las mismas, antes de entregar el trabajo, recuerden que siempre deben colocar la bibliografía obligatoria consultada y agregarle una carátula. Debe tener los siguientes datos, la unidad académica, el nombre del trabajo práctico, la asignatura, carrera, su nombre y apellido, el número de NI y el año electivo. Una vez que están todos estos datos, vamos a guardar el archivo. Colocamos un nombre que sea de fácil identificación para el profesor, la inicial del nombre, el apellido, el nombre del trabajo práctico, la asignatura y la unidad académica. Luego elegimos el tipo de documento con cómo lo vamos a guardar. En este caso, recomendamos que sea documento de Word 97-2013. ¿Por qué nosotros les recomendamos este formato? Porque eso les va a garantizar de que el profesor no tenga problemas después para abrir. En este caso lo guardamos en el escritorio. Y para subirlo, volvemos al espacio de la tarea. Ven que hay un recuadro de estado de entrega acá abajo, donde se indica, por ejemplo, eh, fecha de entrega, que tenemos tiempo hasta el lunes 17 de julio, qué tiempo restante nos queda. Y una opción que dice Agregar entrega. Hacemos clic en la misma. Se nos abre este recuadro. Entonces agregamos ahora el archivo. ¿sí? Hacemos uso de la opción Agregar, que está en el sector superior izquierdo. Seleccionamos el archivo que lo habíamos guardado en el escritorio. abrir, subir este archivo y una vez que lo tenemos cargado guardamos los cambios. Otra manera de subirlo hasta acá es arrastrando el archivo desde el escritorio hasta esta ventana. Una vez que confirmaron que es el correcto, guardamos cambios y ahí sí queda enviado el trabajo. Para chequear podemos ver de vuelta en este espacio la última modificación, que fue cuando lo subieron, miércoles 12 de julio en este caso, el archivo enviado, si sí, pueden abrirlo para corroborar que sea el correcto. Y para ver la calificación, unos días después de la entrega, vuelven a ingresar a este espacio y van a poder ver la calificación del profesor, las, los comentarios o la nota que le ha colocado. Esperamos que les sirva este pequeño tutorial y cualquier duda o consulta que tengan al respecto, nos pueden escribir en el foro del aula denominado consultas a la asistencia de alumnos no presenciales. Muchas gracias por su atención.